Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, tenemos una noticia donde parece ser pues que en Marte podría sustentarse la vida. Al parecer, pues han encontrado oxígeno. Luego haremos una serie de reflexiones en cuanto a todo esto relacionado con Marte, porque la verdad es que hay cosas algo incoherentes a lo largo del tiempo. El hallazgo sería que el principal experto al frente del de trabajo relacionado con encontrar oxígeno en Marte sería Blada Esten Kovic, de la NASA, y colegas del Instituto de Pasadena calcularon qué cantidad de oxígeno molecular podría hallarse en disolución en aguas saladas sometidas a varias presiones y temperaturas en diferentes zonas de la superficie de Marte. Pero todo esto es muy curioso y os diré por qué. Me llama mucho la atención cómo puede ser que hace no muchos años, hace relativamente poco, ...pues se afirmaba que no había oxígeno, que no había agua... ...y he llegado a ver debates... ...de científicos en algunos programas... ...algunos del misterio... ...que bueno, eran capaces de jurar y perjurar... ...que no se, no se había encontrado oxígeno ni agua... ...sino que estaban ausentes de agua y de oxígeno... ...y ahora resulta que encuentran oxígeno... ...y encuentran agua salada... Algunos afirman de que el agua salada pues no sería buena para la vida y otros afirman que sí, bueno, nos tienen un poco a vuelta, sobre todo la NASA con sus investigaciones porque en, el, en la mayoría de los casos no se aclaran ni ellos, esto es algo que, bueno, tienen mucha información, la poca información residual es la que nosotros podemos ver y nos llega a a nosotros. Pues parece ser que contrastaron que las concentraciones de oxígeno molecular son particulares debido a que las altas regiones polares del planeta rojo, mientras que en algunas de esas salmueras, la sal, localizadas bajo la superficie marciana, podrían contener suficiente O2 para sustentar vida aeróbica. Bueno, esto es muy curioso. En concreto, los expertos calcularon que en torno al 6,5% de todo Marte, ya sea justo por debajo de la superficie o sobre ella, puede contener niveles de oxígeno parecidos a los que permite la vida en la Tierra. Bueno, aquí lo dejamos esto por aquí. La salinidad de esos sistemas indican, hacen que el agua permanezca en un estado líquido, incluso cuando la temperatura baja de los cero grados. Bueno, esto hace un tiempo, no hace mucho tiempo, decían que solo el agua eh, afloraba eh, cuando había unos cambios de temperatura bajo cero, sobre cero, es decir, no se aclaran ni entre ellos mismos. Bueno, esto es algo que a mí me llama mucho la atención, que la NASA no se aclare nunca con nada. Asimismo, sus conclusiones podrían también explicar cómo se habrían formado las rocas oxidadas detectadas en las exploraciones de la superficie de Marte. Bueno, esto... Vale, sí, el estudio está muy bien, han encontrado oxígeno, han encontrado agua, pero antes el agua era de una forma, ahora el agua es salada, ya no es salada, volverá a ser salada, eh, dependiendo de la relación con la temperatura pues aflora, ahora está en el subsuelo, antes no había. Esto no hay por dónde cogerlo. Esto es un galimatías. Esto yo creo que es un poco pues, para entretener a, a la gente, para entretenernos, para que, bueno, en Marte hay agua, hay vida. Pero sí es cierto que eh, da la sensación y que no sería el primer científico que habla de esto, de que Marte pudo albergar vida inteligente en el pasado. Yo lo dejo aquí porque creo que es algo interesante, yo creo que es algo que llama mucho la atención. Podemos seguir con esta noticia que nos dice que el año pasado científicos de la Agencia Espacial de la NASA comenzaron a trabajar en un experimento para producir oxígeno mediante la transformación del dióxido de carbono que habita en Marte. El encargado en realizar esa tarea es Moise, un dispositivo que recogería el CO2 del planeta para después comprimirlo y someterlo a un proceso electroquímico a más de 800 grados de temperatura. El resultado del experimento no solo ofrecería al ser humano la capacidad de vivir en Marte, sino que facilitaría el trayecto de vuelta a casa ya que el oxígeno líquido sirve además como combustible para cualquier nave o cohete espacial. Bueno, esto puede ser un trabajo que se haga en la Tierra, puede ser algo que pueda ser productivo para que vaya al ser humano y vuelva, pero ahora digo yo, esto lo puede defender un científico, aunque se hayan hecho pruebas en la Tierra, es decir, ahora el ser humano llega a Marte. Pongamos una situación, imaginemos, ahora el ser humano llega a Marte y va a encontrar el oxígeno en el subsuelo, la, el agua, la sal, el agua salada, la va a encontrar, es decir, aquí está. O simplemente lo que va a encontrar son pequeños focos o grandes océanos. Bueno, yo creo que esto es un poco rompernos la cabeza, pero... No sé cómo cogerlo, ni cómo dejarlo, ni cómo digerirlo. Yo os lo dejo aquí porque creo que es una noticia bastante interesante sobre NASA, otra vez. Ya hemos dado una noticia de NASA, volvemos a dar otra noticia de NASA. Y NASA siempre suelta pildoritas que no tienen algunas veces sentido. La noticia es muy extensa, pero yo creo que lo que acabamos de hablar aquí sería lo más coherente pero bueno yo creo que no hay nada más que hablar sobre este tema pero vuelvo a repetir quiero que vosotros aquí abajo opinéis sobre todo esto yo creo muchas veces en muchas ocasiones yo os digo la verdad creo que nasa a veces eh, le da por indagar en en, en, en youtube en, en muchas páginas y ver o leer lo que algunos decimos <coughs> y luego salen científicos pues a la contra no está muy bien la ciencia pues hay que tenerla como algo tangible algo que es algo correcto no no hay que dudar de la ciencia pero una cosa es la ciencia y otra cosa es la nasa la nasa y la ciencia la ciencia y la nasa es lo mismo se pueden equivocar claro que se equivocan como todos los organismos grandes organismos que se equivocan pero esto es una opinión que yo doy personal tampoco quiero influir en lo que vosotros penséis pero podríamos ir a lo largo del tiempo retroceder en el tiempo y ver cómo nasa siempre ha negado lo que luego ha afirmado con lo cual cosas que ahora está negando nasa y no nasa sino muchos científicos que salen aquí a la palestra a tirarse ...pues de cabeza a la piscina, a veces sin agua, muchas veces... ...y que intentan discutir cosas... ...pues que luego, al cabo del tiempo... ...se demuestra que no es exactamente así. Ya se sabe que se encontró oxígeno en Marte... ...y que la propia NASA destruyó las pruebas... ...por un fallo de una de las sondas que... ...están en el planeta rojo. Así que a veces la ciencia da palos de ciego. Esto es normal, porque la ciencia no llega y a la primera... ¿Da en el clavo? No, no da la primera en el clavo, porque la ciencia es eh, que algo se pueda repetir eh, bajo una serie de condiciones y de la misma forma. Pero, claro, hasta llegar a ese límite, a ese punto en el que tú puedes demostrar algo científicamente, se dan muchos palos de ciego, pero de eso no se habla. ¿Eh? De eso no se habla. Y, por lo tanto, la ciencia se nutre de lo que es realmente un misterio, Sí, no penséis que la, la ciencia pues llega y ¡pum! y dan el clavo. No, la ciencia a veces tiene muchos trabajos que son desechados por los propios científicos porque realmente no llegan a ningún sitio. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, la ciencia, una vez que acierta, sí está bien. Pero lo que vemos aquí es que se dan palos de ciego por completo. Se dan palos de ciego. Y de esto no, no habla nadie. Es decir, todos los experimentos fallidos, no pasa nada, porque como es la ciencia, bueno, sí, la ciencia, la ciencia también se equivoca. Así que es una crítica constructiva, hallazgo de oxígeno en Marte y que podría servir para que el ser humano vaya a Marte y pueda volver. Incluso, imaginaos, que pudiesen llegar, llenar, perdón, los tanques de combustible de oxígeno líquido. O sea, si pensar que hubo vida en Marte para la ciencia es ciencia ficción, para mí esto a veces también me resulta un poco ciencia ficción. Pero bueno, esto es una opinión y seguramente estaré equivocado. Así que nada más, por mi parte chicos, un cordial saludo y aquí os dejo esta noticia. ¿Vosotros qué pensáis? Por favor, comentar aquí abajo. Es muy importante que haya dos direcciones en el vídeo, que yo os hablo y vosotros contestéis y que nos deis muchísimas opiniones siempre respetuosas. Y como siempre digo, nos vemos próximamente. Hasta la próxima.